El presidente de la Comisión Permanente de Femiris Patria, Juan Daniel Balcácer, encabezó la mañana de este miércoles un encuentro con autoridades de San Francisco de Macorís para coordinar los preparativos de las actividades con motivo de la celebración del aniversario del Patricio Juan Pablo Duarte a celebrarse el próximo sábado en esta ciudad. Bueno, como, como es de costumbre ya, estamos coordinando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 los representantes de diferentes instituciones, para ultimar detalles relacionados con ese desfile cívico-militar que se realiza aquí tradicionalmente cada año. La reunión se realizó en el despacho de la Gobernación Provincial con la asistencia del representante del Poder Ejecutivo, Juan Antigua Javier. Nosotros estamos aquí cumpliendo con, con algo que se ha convertido, aparte de que es una ley, un decreto, también para nosotros es de gran significación los actos que nosotros hacemos con referente para honrar a Duarte. Usted sabe que esta provincia honrosamente lleva ese nombre de Duarte y además aquí en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, también hay sentimientos que, que avalan y, y también de lucha aquí en San Francisco de Macorís. Mientras el alcalde Alex Díaz dijo lo siguiente Orgulloso, orgulloso como siempre de celebrar eh, esta, este aniversario que nos agiganta cada día más San Francisco eh, se pone en el mapa dominicano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 que por él, por su legado, hoy nosotros tenemos que seguir defendiendo nuestros símbolos patrios, seguir agigantándonos, seguir dándole a la sociedad presente y futura eh, todo lo que él nos ha dado a nosotros. Por lo que San Francisco, orgullosa, una ciudad histórica que siempre estará eh, lista para esperar eh, todo lo que como despliegue, eh, como desarrollo de estas actividades se están dando. Además de las autoridades mencionadas asistió al encuentro la ex gobernadora Lucelenne Plata, representantes del sector educativo, de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, entre otros. NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.